Felicidades nene, desde de, de antemano por ese concierto que tuviste. Dicen que no hay, uno no es profeta de su propia tierra, pero tú hiciste todo lo contrario de, de, ese, de ese refrán. Eso es así, eh, pues gozo del cariño de, de, de mi ciudad, Santiago. Nos hicimos este reto y con la ayuda de Dios, y con la ayuda de, de los fanáticos pues salimos bien. Eh, el evento se dio un 95% de lo que estábamos esperando. Y súper duro, los invitados, agradecido con los invitados que me apoyaron, Gigo Luis La S, Noriel, Eladio. O sea, fue un evento súper chulo. Yo me paso siempre en las redes chequeando y, y las expectativas de, del concierto tuvieron muy dura, la gente se quedó bien satisfecha. Incluso hasta cuando nos íbamos bajando me estaban pidiendo otra. Otra, otra. Ya tú sabes. ¿Tienes la calidad? ...para exportar a nivel internacional... ...y ahí se ha demostrado grabando con Don Omar... Que, ...porque muchas personas anil, anale, anhelan grabar con Don Omar... ...y no lo han podido conseguir... ...a pesar que tienen un nombre... ...y tú lograste hacer un súper tema. Eso es así, tuve la, la oportunidad de, de colaborar... ...con esta super estrella como lo de Don Omar... Y, ...y todo el mundo pues sabe la trayectoria que tiene esa bestia... ...como decimos nosotros... Eh, ...contento, agradecido, el tema... ...la gente le dio una aceptación bacanísima, como decimos nosotros, y duro, él dice que para él hace esa colaboración conmigo, él me estudió, ¿entiendes? y estudió, o sea, que sabía de ti? No, él entró a mi perfil, primero él estudió como yo era, el tipo de persona, como me manejaba, y él dice que eso fueron las cosas que pues lo motivaron a hacer la colaboración, aparte de la música, porque él me dice, oye, tú tienes un buen tema un tema es un palo y por eso fue que yo me monté, aparte por el tipo de persona que tú eres, eh, me sentí bacanísimo el día que hicimos el, el video, me dio muchísimos consejos, compartimos heavy, bacano, o sea, una vuelta. Aparte de Don Omar, que con otra estrella tan y grande, tú vienes a hacer un tema, ya hiciste uno con Farruko y Nicky Jan, que fue un éxito rotundo, o sea, ¿qué otro tema así de esa envergadura viene contigo? Eh, viene una colaboración junto a un artista americano, solamente puedo decirte eso, pues, porque mi equipo de trabajo me, me prohibió pueda más informaciones, pero viene algo con un artista americano y duro, viene video y todo durísimo, que ya se lo estamos soltando ya a final de este año, si Dios lo permite. Eh, hubo una presentadora que hizo un comentario sobre ti de que sexualmente, que te, ¿Cuál es tu fantasía? Y te preguntaron y ya dijo el nene. ¿Tú te consideras para la mujer un, un símbolo sexual? Yo es una vuelta loco, porque si tú no te, <risa> si tú no te lo crees, ¿quién es que lo va a creer? <risa> Yo soy una vaina, para mí yo me veo en el espejo y Brapi tiene que darme banda, pero el ritmo, es ¿eh? que yo... Tú mismo te espero pues. Claro, pues si no lo haces, tú que lo va a hacer. ¿Te consideras tú, Nene, ahora mismo uno de los artistas más internacionales de la República Dominicana? Nosotros estamos trabajando, ¿verdad? ¿Entiendes? Y ya eso lo podría... Ahí tú, tú, tú estás haciendo en Centroamérica tu dos esa pregunta la podrías responder tú más fácil que yo porque yo verdaderamente en lo que me enfoco es pues en mi trabajo yo no estoy pensando en que si estamos internacional o no lo mismo hacer número entiende trabajar darle para adelante y, y el público que decida y que diga en qué puesto posición nosotros estamos ¿entiendes? bueno ya para finalizar eh, como tú eres de Santiago de Cibao nosotros somos es más difícil para un artista de Santiago establecerse en República Dominicana, ya que la mayoría siempre son de Santo Domingo y eso. Eh, la verdad sí, porque es que el género se concentra en su mayoría en la capital, en Santo Domingo. Tú sabes, ya para zonas como Santiago, La Vega... Eh, ¿Qué más te menciono? Por ahí Bonao se le hace difícil porque es que en verdad no, no tienen medios San Francisco de Sí, ¿entiendes? No tienen ese medio eh, que le dé apoyo así eh, como como Veraza, al género urbano Y es lo que se le ha hecho un poquito más difícil a esos talentos que están en el exterior Pero de que se puede, se puede, Manin, haciendo una buena música Olvídate que a ti te van a escuchar Nene Mil gracias, de verdad, muchos éxitos y espero que tu próximo sea el Palacio de los Deportes. Estamos activos y a la orden. Gracias, hermano.